Bienvenidos a un nuevo video de Among Us Esta vez voy a jugar Among Us otra vez Pero ocurre un problema y es que se fue la electricidad Así que, muchas la luz Se fue la electricidad y un tío no me fía No me fía, pero ni un pelo A ver... Antes que nada, si ustedes saben, envíenme en los comentarios qué es esto y cómo se hace, porque yo no lo entendí, pero ok, vamos con mucho silencio. Hay que El era el impostor. El Tiene un perro. Era el impostor, pero ya lo mataron. sí. El hacker puede ser el impostor. El verde no, el celeste no el Hacker tiene que ser el impostor. Pongan en los comentarios que me toque impostor. Impostor y suscríbanse al canal 5 likes. Para otra vez hagan un gusto de otro normal. de videojuegos, así que vamos a ello. Impostor. Creo que me gusta mi tripula. Oja oh, que eres tripulante. Vamos a acertarlas ¿Quién puede ser el impostor? A ver. ¡Te voy a matar! eres tú? Es el tío, es este tío, es este tío, tío. ¡Me las vas a pagar, tonto! ¡Rápido, te tengo que reportar! Te voy a matar tonto desgraciado. Vale, te voy a matar, ¿ok? Muerte del ca. Ven aquí, Ven. Ah, no te acerques, cualquier. Mm-hmm. <laughs> Joker. El hacker se ha cambiado de tío, doctor. Que oh, go sh, no me lo voy a ¡Ya Esperamos. Y a ver, es que si sois capaces de. A ver, es que el tío <coughs> que comienza la partida, bueno, voy a empezar para el Vale, chavales, ya. ¡Sí! ¡Impostor! Me Vale, chavales. Me escapé de Toma la car de perro Carachoca. de perro? No, ¿qué estoy haciendo si no me voy a dejar? Adrián. Y ahora van a decir que soy yo Trolito, el hacker me estaba siguiendo Si yo le pongo el hacker... Vodka turquesa, turquesa. Uh. ¿Y yo por qué? El jaqueta. El... celeste, pero que Y pero que yo no soy. No, yo no. Este ya soy Ya voté por eso. No soy. Ya voté por eso. ¿no? Sí, ya lo sé. Imposto oh. en su cara, bobos, en su cara, bo. pero en su cara, chavales, en su cara, en su cara, en su cara, en su cara, en su cara, en su... En su... En su... quiero ser impostor. Yo no sé, sí. pues que les puedo decir bueno chicos, el video y esperamos si me gustaron y nos vemos en la próxima.